Como parte del 100 aniversario de Bayern en México, la firma trae el encuentro entre el Bayern Leverkusen y el Toluca Football Club este martes 17 de mayo a las 20 horas en el estadio Nemesio Díaz. En exclusiva, Nacho Ambriz, entrenador del Toluca, revela la ventaja que tiene en el encuentro. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Sí. Para mañana entonces la expectativa es estar el máximo. Sí, digo es un poco eh, que el juego tiene que salir en ese eh, convencimiento, ¿no? De ser un gran partido, la verdad que contra un gran rival es, un, es una alegría, una satisfacción jugar contra. Una super tipo, experiencia porque también llevo muchos jóvenes al banquillo que a mejor por incorpora a uno o hasta a tres le daré la oportunidad de jugar y que sepan eso es magnífico, este, esa es mi siguiente pregunta de los mexicanos qué tienen que hacer para brindar este tipo de... Eh, eh, por ahí decía algo Mick lo deja muy claro, no fuertes y rápidos Digo, exacto los algo. mexicanos somos, somos resistentes y tenemos calidad y técnica, espíritu ¿no? uh -huh. y, pero yo creo que muchas veces cuando el... Y el jugador mexicano sabe si desayudar rápido, el pensar rápido, pues puedes entrar en esos. En ese tipo de, de, de fútbol, ¿no? ¿Y, y que te puedo decir de Osorio de Pavel, que fueron campeones en el Stuttgart? Stuttgart, Nos con el Stuttgart. Ese, no, no, y el esos, Chicharito en sí Chicharito Chicharito también. Justamente, y Gerardo me habló muy bien de él, que pues. Oh, de fantástico, decirle, esas referencia. Cosas, pues son son buenas, ¿no? Y, y ahí te das cuenta que no, es tu, no, era, no son tipos fuertes ni rápidos, el, pero sí rápidos. Al final, final, el fútbol se complementa sí, con fútbol, los. Sí. Y ojalá haya más oportunidades, mañana sus chavos van a tener muchísimas oportunidades y van a claro, ser vistos. ¿No? Y ojalá haya más Marcos Claro, que todo siempre ha pugnado sí, sí, sí. Por, por hacer eso. Y esperemos mañana ser un buen partido. No, También estaremos es al lo pendiente. Importante que no es a las 12, es a las 8 de la noche, entonces son... Eso está fantástico. Es, es una delicia jugar en la noche. Gracias, sí. Pues bueno, toda la suerte, muchísimas gracias, gracias profe. Gracias.